Libra, bienvenido, bienvenida a este espacio de biosabiduría Ancestral. ¿Estás a punto de empezar a cumplir años en este maravilloso retorno solar? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo han estado esos cambios, esos cierres de ciclo, esa toma de decisiones que estamos seguros que te van a llevar al siguiente nivel de conciencia? Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle like, si te gusta y si no te gusta también puedes darle manita abajo. Lo importante es que te hagas presente en este espacio de Biosabiduría Ancestral, déjanos tus comentarios, nos encanta leerte. Libra estás por cumplir años y esta es tu guía general del 23 al 30 de septiembre. Y vamos a iniciar, Libra, qué gusto tenerte. Bien, quiero compartirte que esta lectura, esta guía general para tu alma, es una guía general y por consiguiente puede o no estar alineada a, totalmente a tu vida. Sin embargo, aquí lo importante es que todo aquello que resuene en tu corazón lo consideres lo anotes y lo pongas en práctica para que tu vida se vea impactada de manera positiva, Libra ahora también es muy importante que consideres que si eres, si eres nuevo estamos utilizando este oráculo de, se llama el mapa encantado deseo que te encanten como a todos los que hoy siguen este canal, por las imágenes, por la transparencia que este oráculo maneja para poderte guiar. Otro punto que quiero comentarte es que si ya has estado siguiendo el canal y tus guías las has estado escuchando, puede haber situaciones que se repitan, puede haber palabras o frases o cartas que se repitan. Y eso significa que aún hay algo que sanar en ti y que seguir trabajando. Ok, vamos a ver. Ahora voy a empezar con esta guía de septiembre del 23 al 30. Y la primera carta que voy a sacar es la de tu presente. Tienes acto de equilibrio. Es una carta hermosa, hermosa. Esta carta nos habla... Nos habla de que estás entrando en un momento en el que has tomado diferentes decisiones, acciones, las cuales te están abriendo la puerta a este equilibrio, a empezar a entrar en conciencia libre, empezar a reconocerte. A vivir lo que deseas vivir Ahorita lo vamos a ver más a detalle Sin embargo, en general, esto es lo que te quiere decir esta carta de acto de equilibrio Ahora, la siguiente carta que estoy sacando Nos va a hablar de las situaciones que has experimentado Y que te han llevado a vivirte de esta manera Tienes el vuelo de cabeza ¿Ok? Estas experiencias anteriores son las responsables de vivirte hoy en equilibrio Libra, muchas felicidades, ahorita lo vemos La siguiente carta que voy a sacar, que voy a tomar de este oráculo Se refiere a esas recomendaciones que te hace estos seres de luz Estos ángeles maravillosos que siempre están acompañándonos Aún cuando creas o no en ellos Siempre están ahí Y también esta guía está siendo Dirigida por ese poder superior en el que tú creas Como tú le llamas Esta siguiente carta que estoy sacando Son las recomendaciones que te hacen Para que sigas avanzando okay. Para que sigas avanzando Y tienes la carta El Rescate En estas recomendaciones la siguiente carta que voy a sacar se refiere a las resistencias que aún tienes en, esta, en este periodo de tiempo, en este presente, para que puedas avanzar y tienes la limpieza de la casa. Esta carta hace referencia tanto a la limpieza física de tu hogar como a la limpieza emocional. Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, esta última carta que estoy sacando en esta parte de tu guía, es la, eh, el paso a seguir, una vez que sueltes estas, re, eh, estas resistencias, el paso a seguir que tienes es el modificador del mapa encantado de cabeza. Vamos a, a ver, vamos a empezar a desmenuzar este asunto, Libra, que con emoción te vienen cosas maravillosas, has estado tomando decisiones bastante importantes en tu vida, que han impactado a las personas que están a tu alrededor, y que es importante mencionarte que en este nuevo presente, en este presente en el que te estás viviendo en equilibrio, te quieren decir que todas aquellas decisiones que estás tomando, te están llevando sí al siguiente nivel de conciencia, y sobre todo te están indicando que toda aquella decisión, que has estado tomando y también aquellos no, rotundos no, que has estado expresando, tienen la misión y tienen el objetivo de enseñar a las demás personas tu verdadera esencia, de mostrarte a ti mismo, a ti misma, que antes que otra cosa, requieres practicar el amor propio, Practicar tu autovaloración, ¿ok? Practicar el reconocimiento, el autorreconocimiento y todo esto va a generar un equilibrio y lo estás viviendo ya, ya estás empezando a vivirlo. Sin embargo, es importante que continúes soltando, puesto que tienes en tus experiencias anteriores el vuelo. El vuelo de cabeza significa que aún... Cuando costó trabajo tomar decisiones, cerrar ciclos, eh, irte al siguiente nivel, lo hiciste. Aun cuando esas decisiones parecieran eh, en algún momento difíciles de tomar, o pareciera que sentías que aun cuando ya no querías esa, esa situación o esa circunstancia, creíste que nunca ibas a poder tomar la decisión, lo hiciste, Dices, diste ese brinco. La energía que se está moviendo a partir de hace dos semanas para acá cuando fue la luna llena en Virgo fue una luna llena y energía de finales de finales de ciclo, de relaciones de todo aquello que ya no estaba sumando en tu vida ok Libra y esto no lo veas como algo tormentoso todo lo contrario esto te está ayudando a remembrar tu propia sabiduría la sabiduría de quién eres y entonces entrar en este equilibrio, ¿ok? Y esto te lo dicen porque la recomendación que te hacen en esta carta del rescate es confía en este ser superior, en estos seres de luz que te acompañan todo el tiempo, pídeles. Estás en un momento en el que estás empezando a salir de esta concha, de este caparazón, ¿ok? Como lo muestra esta tarjeta. Esta carta nos muestra eh, una persona en una cueva, como en un resguardo, como si estuviera saliendo a la luz, ok? Como si ya estuviera lista para dar el nuevo paso, para darse cuenta que hay un nuevo mundo, que hay una nueva vida, pareciera que ya está lista Ok, y así estás tú Libra, ya estás listo, ya estás lista para vivir esta nueva vida Sin embargo, esta, esta carta te recuerda que siempre es bueno pedir ayuda A ese poder superior, a los seres de luz, los ángeles, arcángeles En lo que tú creas siempre están contigo Y una vez que tú les pides Ellos toman nota de lo que estás solicitando Y ojo, aquí todo lo que tú pidas mientras sea para tu más alto bien para tu trascendencia te será dado también es importante comentarte Libra que el universo no es un cajero automático no se van a dar las cosas ahorita que las pidas o en este momento que las pidas el universo, Dios, los ángeles saben cuál es el momento perfecto en realidad ya saben cuáles son tus necesidades Libra eh, Sí es importante que las pidas en conciencia ¿Y cómo es pedir en conciencia? Si tu situación económica hoy pareciera desequilibrada, pedir dinero no sería lo más consciente, sino pedir la sabiduría para saber qué opciones es poder identificar, qué opciones tienes para materializarlas y entonces empezar a vivir y experimentar el flujo económico. ¿Me explico? Hay que saber pedir, Libra. Nos, no todo lo que creemos mentalmente, lo que nos dice el ego que necesitamos es verdad En realidad todo aquello que viene desde la mente, desde ideas de carencia, de miedo Y te dice necesitas esto y entonces serás feliz, eso viene del ego La felicidad ya está en ti, te corresponde practicarla en ese sentido, ¿ok? Y con esto te dicen, no te resistas Con estas decisiones que ya tomaste Con estos no que ya dijiste No te resistas a limpiar esta casa Tanto la casa interna como la casa exterior ¿Y a qué se refieren con esto, Libra? Primero, se requiere que hagas una limpieza física del lugar en donde vives Saca lo viejo, saca todo aquello que genera recuerdos Todo, observa eh, Este trabajo interno es... La perfecta manera para hacerlo Tanto físicamente como internamente ¿Y a qué me refiero? Estoy limpiando la casa Ok, tomo este artículo eh, tomo, esta, tomo este corazón Físicamente es un objeto Ya no lo ocupo, ya tiene mucho tiempo Ya es viejo Ok, ¿hay algún recuerdo que me genera? ¿O algún... O descubro algún resentimiento que haya ahí Ah, ok, sí Listo, lo suelto Ok, es como ir vaciando Tanto la casa física como la casa interna Ahora En esta limpieza que te piden que hagas Es muy importante, Libra Que dejes fluir también las emociones Ok, que libres todas esas emociones Que todo este movimiento que ha estado viniendo En estas últimas semanas se ha generado no lo estanques, déjalo fluir, no te resistas, puesto que el paso final para esta, para, voy a tomar un poco de agua, para este periodo, el paso final para este periodo y que es muy importante que tomes nota, tienes la carta, el modificador del mapa mágico de cabeza. Y esto significa. Estás listo para vivir una nueva vida. Listo, lista para experimentar todo aquello que has querido en años anteriores, en etapas anteriores experimentar. Hoy es tu oportunidad. No te resistas al cambio. Limpia la casa. Y recuerda que todos los cambios son necesarios. Recuerda también que no existe un plan humano mejor que el plan divino y en este comentario te dicen que hay que confiar también en tu guía interna, a veces se te olvida creer en tu intuición, en tus corazonadas o simplemente decides hacerle caso más a tu mente que viene del ego que a lo que realmente quieres librar y te dicen si ya has decidido Avanzar, dar este salto, confía, sigue confiando, es cuando más requieres fortalecer esa confianza en ti mismo, en ti misma. Limpia la casa para que puedas escuchar a tu intuición. Este modificador del mapa mágico te muestra en esta imagen todo lo que puedes experimentar, como si lo tuvieras aquí en estas manos y tuvieras muchas opciones. Opciones para disfrutar la vida, opciones para elaborar, opciones de relaciones para mejorar tus relaciones Encontrarte con personas que sumen a tu vida Y solo depende de ti que estés abierto y que tengas humildad Ten cuidado también con aquellos pensamientos eh, basados en el miedo, en la escasez propios del ego Y esos pensamientos son, por ejemplo... Como ya tomé una decisión y estoy entrando en equilibrio Soy más que otras personas Eso es una idea falsa del ego Recuerda que no hay más ni menos No hay mejores o peores Solamente hay caminos diferentes Ok, Camina con tranquilidad Camina con paciencia, con humildad, sobre todo en estos días, Libra. Y, en la y esto eh, es. Estas cartas nos hablan de esta vibración general. Ahora vamos a ver cómo vas a estar, cómo estás ya experimentándote en la parte económica después de, de que ya estás como equilibrándote generalmente. La parte económica, estás vibrando, ok, en soledad. Tienes la carta, la soledad. Esta carta nos dice que es importante y es un buen momento para evaluar Libra, que es el lugar que te genera ingresos económicos, realmente sea el lugar en donde quieres estar, evalúa quién estás siendo, evalúa si realmente estás soltando la creatividad, como expandiendo tu creatividad, tu potencial o por el contrario te sientes oculto, te sientes como distorsionado, ok, esta imagen... En la parte de abajo, en el reflejo del agua, muestra una imagen distorsionada que pareciera que por un lado crees que es el mejor lugar o el lugar perfecto, pero internamente no te sientes pleno, no te sientes plena. Es momento de evaluarlo. Es momento de evaluar si hay algo que hacer, si hay algo que proponer, que te eleve en ese lugar y si no, sería muy buena idea empezar un movimiento, sobre todo porque... Justamente tienes la chispa, la carta, la chispa boca abajo y nos dice A veces ocultas tus dones, ocultas ese potencial Porque no hay este este empuje Pareciera que sientes que tienes solamente tienes que estar haciendo algo Y recuerda que en la vida no venimos a te, al tener que, sino venimos a hacer En biosabiduría ancestral, las personas que estamos siguiendo las conferencias, las personas que estamos certificándonos ya de manera internacional, los que estamos certificados y somos embajadores, comprendemos y, y recordamos, ¿ok? Remembramos que la chispa, nuestro interior, nuestra creatividad, es más importante que estar en un lugar donde no nos sentimos a gusto. Y este es un mensaje para ti, Libra. Si hay cierta incomodidad, te invitan a que no olvides tu potencial, a que no olvides todo aquello que ya has experimentado y has vivido de manera profesional, laboral, todo aquello que has, eh, te has preparado, ok, de manera profesional. No lo olvides, no lo eches en saco roto. Si en este lugar en donde estás ya no puedes expandirlo, evalúalo y muévete hacia un lugar que te permita Expresar todo este potencial que tienes También a veces entramos en estas zonas cómodas En donde decimos Ya tengo seguro cierto pago O cierta um, cantidad En cierto tiempo Entonces como para qué me esfuerzo Y eso te va haciendo viejito como, como si te fuera chupando la energía Libra Y no estás en un momento como para dejarte perder esa energía y mira, cerramos en esta parte del, de la parte económica profesional con el espíritu del lugar boca arriba y el espíritu del lugar justamente hace referencia a tu alma, a los verdaderos deseos de tu alma sobre la parte profesional lo que ya tienes, confía en eso, sácalo, externalo, muéstralo Has cultivado muy bien ese, esa parte en ti, entonces muéstrasela al mundo. Si aquí donde estás no hay posibilidad de mostrarlo, evalúalo. Un cambio te vendría muy bien. Y no significa ese cambio no significa salirte a lo mejor de esa empresa o de ese trabajo, sino buscar qué opciones hay, a lo mejor en otra área, en un, a un, un puesto diferente. O bueno, finalmente sí podría ser tu salida. Sin embargo, te piden que confíes en todo ese conocimiento profesional que ya tienes y que has estado trabajando todos estos años que tienes de experiencia. Y en la parte de relaciones, Libra, vamos a ver cómo te está pintando estos últimos días de septiembre, que yo creo que bastante, bastante bien En la parte de relaciones, tienes abierto de par en par de cabeza, y esto nos habla de, no temas a conocer personas diferentes. Ábrete al conocimiento, ábrete a la interacción. Libra, tú eres un signo, tienes una energía que es muy sociable, que es como muy eh, anfitriona, ¿ok? Eso es bueno. Solo que ahora como que con estos cambios te has asustado un poquito, es normal, no pasa nada. Pero no te cierres, ábrete, ábrete, porque con estos cierres de ciclo que tuviste, está, está, estar listo para vivir nuevas cosas, vivir una nueva vida, implica también que conozcas nuevas personas, que estés abierto a escuchar um, nuevas ideas, nuevas formas de ser, no te cierres en... En una idea de escasez basada en el ego o en el miedo del no merecimiento. Si sí lo mereces y está bien abrirte a nuevos, nuevas relaciones. Puesto que tienes la carta Campos de Tormenta de Cabeza. Y te dicen con esta carta que cualquier tormenta, cualquier situación... En la que tú te has sentido tenso o tensa en cuanto a tus relaciones, todo pasa Si hubo algún ciclo, si hubo eh, alguna, algún cierre de ciclo con tu pareja, con una relación de amistad Te dicen que todo está bien, todo esto pasa puesto que a veces estos momentos en los que sientes que tu energía se simbra, que tus emociones se mueven, justamente se dan para que descubras tu potencial, descubras tu amor propio, ¿ok? Para que te empieces a amar y entonces estés listo para conocer estas nuevas personas. No es un buen momento para abrir nuevas relaciones eh, de pareja, Puesto que estás movido y cualquier decisión ahorita podría estar enfocada en el... En el ego, ¿no? En el miedo a estar solo En el miedo a que nadie te quiera En el miedo a no merecer amor Y entonces querer llenar esos vacíos En el miedo también a sentir esas emociones ese, a, El miedo a sentir nuevamente que hay que soltar Que hay que dejar ir Entonces te dicen, este no es un buen momento para abrir relaciones Sobre todo si eh, posiblemente no hubo una, un cierre de ciclo pero sí hubo como tensión en estos días, no es momento para retomar tampoco esa relación, es momento para meditar, para abrirte sí a conocer nuevas personas, sin embargo con el único objetivo libre de conocer, no de entablar nuevas relaciones, date un tiempo, respira, permítete conocerte y conocer a las personas. ¿Ok? Para que reconozcas lo que sí quieres sobre lo que no te ha encantado que has estado viviendo en estas relaciones. Finalmente, vamos a ver cuál es la recomendación que te hacen para que puedas experimentarlo. Seguir al líder, tienes que seguir al líder de cabeza. Te dicen, no omitas escuchar tu intuición y tu corazón. Es más fácil a veces escuchar la razón, la mente que está a veces enfocada en llenar esos vacíos Cuando hay estos movimientos de energía que parecieran tensos pero te empujan a algo mejor Te dicen, escucha siempre a tu interior Entrega tu confianza, entrega tu fe a ese poder divino en el que tú creas Puedes confiar en los ángeles, puedes pedirles, pídeles claridad, sobre todo claridad para poder discernir ¿ok? entre las situaciones, entre lo que tu mente te quiere decir y lo que realmente quiere tu alma. Trabaja mucho, limpia la casa. Esto tiene mucho que ver con la carta que te salió en tu tirada general para limpiar la casa. Okay. No es momento para nuevas relaciones amorosas No es momento para retomar una relación anterior Es momento para limpiar la casa, resentimientos, enojos eh, Todo aquello sentimiento denso que hay en tu corazón Para que puedas tener esta claridad ¿Ok? Libra Date la oportunidad de conocerte eso es lo que te quieren decir en estos momentos, en estos días. Date la oportunidad de estar contigo. Abrázate, ámate. Reconoce aquello que no te encantó, aquello que no quieres seguir viviendo. Y lo que sí quieres y para lo que sí estás listo en este equilibrio en el que estás entrando en estos días. Y finalmente el mensaje de tus ángeles. Este mensaje... Maravilloso que tienen para ti con esta última carta que voy a sacar para ti es Tienes la carta hacia lo desconocido de cabeza y con esto te quieren decir lo siguiente Libra, seas hombre, mujer y estés buscando una respuesta te dicen en este momento Líbrate en confianza y todo te será revelado La inexperiencia sumada al exceso de confianza puede arrastrarte a una situación peligrosa para la que no estás preparado o preparada Recuerda en todo momento que la sabiduría emana de la experiencia, ok? Date cuenta qué es lo que viviste, lo que no encantó y lo que sí quieres en tu vida Mantén la mente despejada, okay. limpia la casa, limpia esos pensamientos densos, esos pensamientos de ego Y penetra en este tramo de tu viaje con los ojos bien abiertos y expectantes Te dicen observa, observa todo lo que se está moviendo únicamente, no es momento de tomar decisiones importantes ahora no des por sentado que conoces el territorio, ¿ok? Estás viviendo una nueva vida. Eso no quiere decir que ya tienes la experiencia de todo esto, Libra. Es como si, si acabaras de nacer, ¿ok? Estás viviendo tu renacimiento. Y esto, tiene mucho que ver, y esto tiene mucho que ver porque empiezas a cumplir años, empiezas un nuevo ciclo solar. Entonces, date la oportunidad, ...de meditar sobre lo que estuviste viviendo en este último año... ...anótate lo que sí, lo que no encantó... ...lo que sí quieres seguir viviendo, lo que hay que modificar... ...y te dicen... ...puedes... ...que... ...puede que no reconozcas todo lo que se encuentra oculto... ...bajo este manto del camuflaje... ...no es el momento de... Eh, ...emprender una aventura descabellada... ...es decir... Date tiempo, acabas de renacer, empiezas tu renacimiento para los que cumplen, empiezan a cumplir años esta semana. Limpia tu casa, es como prepara el campo, ponle, acomoda las flores, acomoda el pasto, córtalo, eh, ponle su, su agüita, habla con el campo, habla con el jardín, las flores... Y entonces va a llegar el momento en el que ahora sí pueda y empieces a florecer. Libra, gracias por estar aquí. Deseo de todo corazón que hayas encontrado respuestas en esta guía. Te mando un fuerte, fuerte abrazo de mi alma a la tuya. Para quienes inician a cumplir años en esta semana, muchas felicidades. Feliz retorno solar. Que este nuevo ciclo en tu vida esté lleno de... De emociones, de aventuras excitantes, todas enfocadas en tu crecimiento, en tu evolución y en tu despertar espiritual. Aquí en Bio sabiduría Ancestral estamos dispuestos y abiertos a guiarte, si está en nuestras manos, ¿por qué no? A que continúes en este maravilloso camino de la vida. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like dejarnos tus comentarios, y por qué no, regalarnos una rebanada de tu pastel delicioso que te vas a regalar en estos días. Muchas gracias Libra, nos vemos, bendecido seas.